No digo que soy el mejor Tampoco vengo a aparentarlo Pero presta atención a lo que digo Pues no vendrá otro más a contarlo Dentro de un verdadero hip pero Hay un demonio y no querrá despertarlo Así que hazte de me de viento de poco, pues no sé si se repita De manera inaudita comprendí qué significa Consejos por montones que muy pocos se practican, pues hay quien te fortalece y está el que te debilita Momentos que te acercan esa nostalgia divina A grados estás lo mismo pero no tienes casta Vas por ahí creyendo a tontos que el jepap es gangsta porque elegiste... Ves al rapper que más que aplasta Basta con tu puta farsa del rapper notorio Los más grandes no hablan paja Están ensayando el repertorio Jamás verás crecer tu imperio Si el cerebro que te dieron solo es un accesorio Para